Todos los años en la ciudad de Colón se realiza la fiesta nacional de la artesanía Convocando artesanos de todo el país Soy Carmen Millán, vengo de Cafayate Salta y eh, estos son mis trabajos. Trabajo en distintos tipos de fibras, todas naturales de la región y el teñido, que es mi especialidad, son también de plantas tintorias del lugar. Mi papá fue el que me enseñó cuando íbamos a buscar leña al el monte el, cuáles eran las plantas que tenían y qué parte. Y después en el tiempo yo me puse prueba y error a buscar los colores. También hice algunas capacitaciones, como en el caso del añil. Este, y, y de ahí es, es, es ponerse a trabajar. O sea que es un poco heredado y las ganas de... La pasión por, el, por sacarle a las plantitas el color. Yo voy al monte, busco las plantas, también en mi casa tengo, recojo las plantas en el momento que tiñen, eh, uno tiene que estar atenta a los ciclos de la naturaleza porque eh, este, hay plantas que tiñen en un determinado momento y pueden ser cáscaras, las raíces no las toco, generalmente son eh, hojas, flores, semillas, eh, por ahí trabajé con una planta, durante la seguí durante las distintas estaciones, y entonces logré distintos matices. Se extienden mucho los viñedos, o sea, es una zona productora del vino, eh, y entonces grandes bodegas vienen y compran extensiones muy grandes, y van este, acabando con el monte porque necesitan limpiar todo para sembrar la viña. Y sería interesante que se tenga en cuenta realmente que verdaderamente se, este, se tenga en cuenta la naturaleza, que verdaderamente se tenga en cuenta este, a los artesanos. Somos transmisores de una cultura, ¿no?